Mi labor en 11pads, en concreto en el laboratorio de innovación que tenemos allí, eh, es analizar las amenazas procedentes de la red y con ese objetivo creamos pruebas de concepto que luego son incorporadas a la empresa pues en los productos y servicios que nosotros vendemos a nuestros clientes. El trabajo de seguridad no es un trabajo no es un trabajo solo de hombres, eh, hay mujeres trabajando, si es verdad que todavía no, no, no hay 50-50, no existe cierta paridad, pero, pero bueno, quizá a día de hoy ya va habiendo más mujeres en el mercado laboral y eso ayude a las nuevas generaciones a animarse a dedicarse a la seguridad.